Ana, cuéntanos tu entidad a qué se dedica y de qué manera están participando en este encuentro del Gran Canaria Accesible. Hola, eh, nuestro centro sociosanitario se dedica fundamentalmente a las personas con dependencia, sobre todo las mayores. La Residencia San Lorenzo, que está en Ojos de Garza, pues tiene la parte de la residencia, tiene centro de día y atiende también respiros familiares gente que por vacaciones o porque el cuidador principal tiene que descansar, pues estos usuarios están los fines de semana, semana santa o, o dos o tres meses hasta que adaptan la vivienda y mientras tanto hacen la rehabilitación en el centro. Y bueno, fundamentalmente somos un equipo muy amplio de profesionales, pues hay fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional... Eh, trabajador social e intentamos hacer una gran familia dentro del centro para que el usuario se integre muy bien y pues nada, evaluamos qué necesidades tienes e intentamos atender y potenciar todos los recursos que ellos tienen.